Y aumenta su velocidad en forma proporcional hasta alcanzar una velocidad de 500 metros sobre segundo en 30 segundos. Hallar la aceleración, distancia recorrida y gráficas de movimiento. Nos encontramos en un movimiento uniformemente acelerado porque hay un cambio en la velocidad que parte del reposo y aumenta su velocidad. Esa sería una velocidad final y nos dan que eso ocurre en un tiempo de 30 segundos. Como hay cambio de velocidad es porque existe aceleración. Entonces vamos a calcular primeramente la aceleración. La fórmula de aceleración dice que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Podemos reemplazar la fórmula. La velocidad final sería la que alcanza que son 500 metros sobre segundos. Y la velocidad inicial como dice que parte del reposo vale cero. En 30 segundos sería el tiempo entonces ponemos sobre segundos. Efectuamos esta operación, 500 menos 0 pues nos daría 500 y 500 dividido 30. Vamos, al efectuar esta división vemos que esto nos quedaría metros sobre segundos al cuadrado y esto nos da 16,6 metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la aceleración, que es lo primero que nos están pidiendo. Ahora, con esta aceleración vamos a calcular la distancia. No olvidemos la fórmula de distancia en el movimiento uniforme acelerado. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazamos. La velocidad inicial vale 0 por 30 más la aceleración que encontramos por 30 segundos al cuadrado sobre 2. Esto valdría 0. Y efectuamos esta operación. Esto nos daría 30 al cuadrado, nos da 900. Dividimos por 2 y lo que nos da lo multiplicamos por 16,66. Esto nos da que se cancelan las unidades de segundo cuadrado y segundo cuadrado, quedando solamente metros, dando un valor de 7.497 metros. Esta sería la distancia. Ya encontramos la aceleración y la distancia. Solo nos falta las gráficas de movimiento. Entonces, para ello, tenemos el plano cartesiano, tenemos la gráfica de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, recordemos, como tenemos un movimiento uniformemente acelerado, la ecuación que dice que es velocidad inicial por tiempo, más relación por tiempo al cuadrado, nos está indicando que el tiempo es al cuadrado. Y como el tiempo se encuentra al cuadrado, recordemos, como esta ecuación nos dice que está al cuadrado el tiempo, quiere decir que es una semiparábola. O sea que la gráfica nos debe dar una parábola. ¿Hasta dónde? Hasta que la distancia sea... 7,497 metros. O sea que esta sería la forma, una semiparábola. Pero esto ocurre cuando el tiempo es 30 segundos. Así se grafica la, la función de distancia versus tiempo. Minemos la siguiente. Velocidad versus tiempo. La velocidad aumenta proporcionalmente. Quiere decir que es una línea recta. Como está aumentando, y parte del reposo va a salir desde el eje cero. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta donde fue la velocidad, que fueron 500 metros sobre segundo. O sea, que va a ser una línea recta. Y esto nos va a dar 30 segundos. Es una línea constante porque está aumentando proporcionalmente. Ahora, miremos la gráfica de aceleración contra tiempo. La aceleración es positiva, pero esa acelera es positiva es constante es un valor que no va a cambiar entonces esa aceleración que obtuvimos fue 16,6 metros sobre segundos al cuadrado como es constante sería una línea de este tipo Eso sería constante hasta dónde ocurre esto hasta los 30 segundos que es el tiempo en el cual cambio la velocidad esta sería la gráfica de distancia versus tiempo esta de velocidad versus tiempo y esta de aceleración versus tiempo miremos un siguiente ejemplo ejemplo número 2 un auto parte con una aceleración constante de 5 metros sobre segundos al cuadrado Si su velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos y aumenta de forma pro proporcional a los 10 segundos hallar la velocidad final distancia recorrida y las gráficas de movimiento entonces en este caso nos están dando la aceleración, pero partimos de nuevo la misma ecuación. Nos dan la aceleración, nos dicen que tenemos una velocidad inicial que es de 20, el tiempo es de 10 y nos piden hallar la velocidad final. Como esta variable no la conozco, debo despejarla. Entonces, reemplacemos, tenemos 5, la velocidad final 20, 10, que sería el tiempo. Ahora, como esto está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. 5 por 10, eso nos daría... 50, 50 metros sobre segundos, segundos se cancelaría con segundos al cuadrado, entonces quedaría metros sobre segundos. Ahora, esta velocidad le estorba ese término, como está restando lo pasamos a sumar, 50 más 20, esto nos da 70 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad. Si tienen algún problema con la parte de espejes les voy a dejar un enlace para que... Miren esta parte de despejes que es bien importante. Ahora, ya tenemos la velocidad, nos piden también la distancia, volvemos a la ecuación de distancia que es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazamos, ya aquí la velocidad inicial no es 0 sino 20, 10 segundos, la aceleración que no lo dan, 10 segundos al cuadrado. 20 por 10 eso se cancelarían los segundos, nos quedarían 200 metros. Y acá tendríamos 10 al cuadrado, nos daría 100 segundos al cuadrado. Se cancelarían los segundos al cuadrado y también nos va quedando en metros. 500 dividido 2 nos da 250. Más 200 nos daría 450 metros. Esta sería la distancia en la cual se está desplazando el auto. Vamos a ver ahora las gráficas de este movimiento. Tenemos la distancia versus tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Para ello, entonces no olvidemos, es una semiparábola que va hasta dónde? Hasta los 450 metros. Hasta ahí va la distancia. ¿En cuánto ocurre esto? En 10 segundos. La velocidad aumenta proporcionalmente, pero ¿de dónde? De 20 hasta 70. O sea que es una línea recta pero partiendo desde 20. 20 a 50. Y esto nos daría en 10 segundos. Esta sería la línea de velocidad versus tiempo. Ahora, aceleración. ¿Cómo sería la aceleración? La aceleración es constante. Pero ocurre a los 5 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. En un tiempo de 10 segundos. También aquí podemos ver que es una línea constante, semiparábola aumenta y esta no cambia, la aceleración no cambia hasta los 10 segundos. De esta manera se graficarían las funciones de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Con esto concluimos la cuarta parte de cinemática. Si te gustó mi video, te pido por favor que me des un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 Está pronto.